Buenos días. Tengan todos ustedes, eh, nuestro público amado que cada semana nos eh, hace el honor de acompañarnos en esta parte de la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Y hoy pues estamos aquí. Ah. Mi compañero... Javier Francisco Esparza Contreras y su servidor Guillermo Silicon Fernández, quienes eh, vamos a, a iniciar esta, esta parte de la sesión del observatorio, este, haciendo algunas eh, observaciones y reflexiones sobre eh, Guanajuato, pues. Y le voy, para eso le voy a dar la palabra a mi compañero. Javier Esparza, buenos días y ah, buenos días. bienvenido, bienvenido, junto con todos nuestros eh, seguidores. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a nuestro programa 28. Eh, nos permitimos un poco reflexionar sobre los aspectos de carácter económico y social del municipio de Guanajuato. Uh -huh. Eh, básicamente lo que se dio en el año 2020 y qué expectativas eh, de alguna manera eh, se pudieron presentar, ¿no? No sé si se alcanza a ver una presentación. Sí, cómo no. Eh, bueno, ahí vemos una foto eh, sacada del INEGI, en la cual observamos prácticamente la avenida Juárez. Eh, ahí vemos el mercado y lo caracteriza en estos términos porque una de las actividades eh, eh, tradicionales, históricas y fundamentales en el municipio de Guanajuato ha sido el comercio. Toda esta zona, eh, pues prácticamente con la atracción de turistas más los consumidores ha sido impactada. Eh, más adelante veremos eh, la magnitud en cuanto a los niveles de consumo, en cuanto a la llegada de visitantes, en cuanto al cierre de negocios, y, eh, y cómo, eh, de alguna manera, con una actividad de aproximadamente un día hábil, se sobrevive eh, toda la semana. ¿no? Eh, aquí vemos, un poco para ubicar el contexto, dado que el Censo de Población y Vivienda del año eh, digamos 2020, eh, en cuanto a la parte municipal. Probablemente el mes que entra tengamos información. Aquí lo que vemos en la, el, la resultante del Celso 2015 para Guanajuato, aquí nos ubican a 184.239 habitantes. Vamos a suponer que como ha venido creciendo, ya estaremos cercanos a los 190 o... 200, es cosa de esperar la información precisa, ¿no? Claro. En esta inferencia, eh, pues lo que es relevante de toda esta información, es ubicar que el 51.5%, digamos, del total de la población del municipio eh, son mujeres, ¿no? Y eh, el otro aspecto relevante en el contexto digamos, de la crisis sanitaria del COVID-19, tenemos que la población afiliada en los servicios de salud en el municipio, eh, pues prácticamente eh, alcanza el 92%. De esta información total, eh, pues hacemos la referencia de la población, el tipo de sexo y eh, la cobertura, digamos, de seguridad social eh, en términos de salud aparentemente es elevada y supongo que todos estos usuarios eh, con algún problema o efecto eh, sanitario han saturado la capacidad instalada en el estado de Guanajuato, inclusive en el propio municipio. Ahora, eh, ya para 2020... Evidentemente que la población en el estado, ya con un eh, resultado agregado del censo 2020, ahí se pueden apreciar una eh, flecha eh, que señala la parte de Guanajuato, ya nos vamos a millones mil 6.160.934 habitantes. Eh, no sé si se alcanza a ver la, la nacional, porque yo con el cuadrito de Zoom. Eh, se me tapa la cantidad pero bueno tenemos que serían sí, 126 la... millones 14 mil 24 ah perfecto, sí, porque me tapaba la, la, este, la imagen del zoom del lado derecho sí. ahora, en relación a los municipios eh, más poblados del país Tijuana, por ejemplo, tiene un millón 922 mil eh, 523 habitantes, León, en tercer lugar después de Iztapalapa, eh, aquí ponen una nota que ubican una delegación eh, eh, poblada de la Ciudad de México, o quizá la más poblada, y hacen el análisis comparativo. Entonces León pues, es la tercera ciudad a nivel de municipio más importante del país, uh -huh. eh, muy por arriba, no muy por arriba, unos 400.000 mil habitantes arriba de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, inclusive de Monterrey y de la delegación Gustavo Madero, que es la segunda delegación más poblada de la Ciudad de México. Entonces, elementos son como referencia para meternos poco a poco al laberinto de los problemas que tenemos en el municipio. Ahora, nos vamos a la actividad, una de las actividades fundamentales en el municipio, en cuanto a los indicadores, digamos, de actividad turística con información eh, relacionada con noviembre de 2020, ya esperando la publicación de, del cierre de 2020, que no, no creo que pueda variar eh, significativamente, pero a lo mejor las cifras pueden ser distintas. ¿no? Aquí tenemos una pérdida de 53% en los cuartos ocupados comparando el año 2019 contra el año 2020. En cuanto a llegadas de turistas, se da la, el mismo fenómeno. De enero a, a digamos, a noviembre, eh, comparando 2019 contra 20 tenemos una caída de 53%. Esto obviamente pues, va a impactar a la derrama económica y va a ir... Eh, disminuyendo el porcentaje de ocupación de carácter hotelero. Por ejemplo, en noviembre de 2020 eh, el coeficiente de ocupación fue de 21% y ya en el acumulado llegó a 18%. Por ciento va generando reducción, ¿no? Igual en cuanto a visitantes e igual en cuanto a la derrama económica una disminución del 53%, ¿no? Esto, de alguna manera, provocado por la situación eh, de alertas sanitarias y la eh, disminución, digamos, de eh, los turistas, ¿no? Perfecto. Ahora, en cuanto al inventario, digamos, de eh, establecimientos de hospedaje, aquí tenemos todo el estado. Eh, me permití poner una... Eh, flecha para ubicar Guanajuato y aquí teme, tenemos la tipificación por cada calidad de hotel y eh, no sé si se puede apreciar porque tampoco veo la cifra del lado derecho eh, los totales debe eh, ha de ser como 3000 mil y fracción de, de, de cuartos sí tres mil se ve eh, únicamente Celaya y digamos y León serían los que estarían más arriba de nosotros Sí. Eh, con otro tipo, digamos, de perfil de visitante, ¿no? Básicamente aquellos son de, de cuestiones de empleos, de industriales o de inversionistas, ¿no? Ok. Ahora. No, no, no. Eh, como doctor no, vamos a decir a esto, ojalá pudiéramos decir no, pero simplemente aquí hay una, una imagen de la semana pasada, en la, de la revista Reforma que nos dice que 50 mil empleos eh, pueden tener problemas o ya eh, cerraron esto con información de la Canaco, de la Ciudad de México y la propia información del Inegi. O sea, 50 mil es una cantidad muy, pero muy importante, ¿no? Ahora, eh, para ser más este, amigable, digamos, nuestra conversación. Del mismo día eh, sale una nota periodística eh, del periódico Reforma y que nos señala que en el arranque de 2021 el escenario no parece ser halagüeño para Guanajuato que está en semáforo rojo. Y con las cifras eh, oficiales que describí anteriormente, la descripción del, del periodista pues básicamente va en los mismos términos más sin embargo él analiza a nivel agregado las actividades económicas de clasificación del INEGI, pero en la práctica el impacto negativo eh, se puede ver en los dos sentidos, ¿no? Okay. Ahora concluimos como cómo está la actividad turística y las expectativas que de alguna manera eh, no han sido favorables y ha disminuido el esquema de consumo, probablemente muchos giros comerciales hayan cerrado y, eh, y concluimos que en la parte de restaurantes y hoteles probablemente de uno, de un día y medio viven siete días, ¿no? Ahora, en cuanto a la minería en Guanajuato capital, el antecedente que tenemos eh, es que la minería es la que se activó más rápidamente producto de la pandemia, ya en septiembre de 2020, el Día de la Minería Ambiental, este, el sector minero metalúrgico es muy importante a nivel mundial, a, a nivel mundial y a nivel, eh, digamos, nacional, con una aportación muy importante 2.4, ¿no? Y ahí se plantea, en septiembre de 2020, que se debería de generar un equilibrio de la economía local, apoyar a pequeñas, micro y medianas empresas, y buscando la conservación, digamos, de los empleos. Esto de alguna manera eh, eh, ha impactado también a los empleos, ¿no? Y más adelante vamos a ver que hay otro factor probabilístico para el 2021 que pudiera también eh, ir afectando la generación de empleo, ¿no? Ok. Aquí pues básicamente ya sabemos que las principales empresas en el municipio eh, Endeavour en um, Silver, Grand Panther, serían una de las inversionistas más importantes, aunque hay muchas empresas a nivel nacional de este perfil canadiense, ¿no? Y básicamente lo que buscan en Guanajuato son los metálicos, ¿no? Los preciosos. Ok, ahora, otro aspecto negativo eh, que pudiera impactar eh, paulatinamente las opciones que... Eh, se tenía con estos fondos, es la cancelación del Fondo de Desarrollo Regional Sustentable de, los, de la Cuestión Minera, ¿no? que fue eh, eh, recortado por la administración del, del, del presidente actual. También los efectos eh, significativos en la pandemia sanitaria y los impactos digamos, negativos en la parte del empleo y el consumo de todas las familias vinculantes a esta actividad, a pesar de que en el esquema de, de semáforos de contención sanitaria fue la primera actividad que entró en proceso de reactivación. También el riesgo que se puede presentar en el 2021 es que se autoricen las, las reformas de outsourcing y prácticamente el outsourcing en el municipio para eh, los trabajadores mineros es el pan nuestro de cada día. Y el impacto, digamos, eh, y la capacidad de negociación que pudieran tener Bien. los empresarios chiquitos va a ser muy complicado, ¿no? Ok. Ahora, aquí vamos a ver eh, también, analizar cuáles serían las expectativas para el año 2021, ¿no? Ahí me permití colocar este un mapa, eh, que en este mapa fue cuando se hizo la soberanía del estado de Guanajuato. Es extraído del archivo eh, general de la nación y así quedó cuando se, el constituyó, el, cuando el, se el, constituyó Guanajuato. Ok. Eh, después de haber cortado la llamada y la eh, atinada observación del licenciado <risa> Santibáñez, continuamos, ¿no? Sí. A ver, las expectativas de 2021 para... Eh, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, irán en relación al contexto que se pueda presentar, por ejemplo, en los riesgos de carácter político en México. Es decir, de 2018 a 2021 esta consultora nos indica que el factor riesgo en la parte de riesgo político es la concentración del poder, el nivel de riesgo en 2008 era bajo, el nivel de riesgo en 2019 medio y para 2020 alto y con una tendencia creciente para estas próximas ele elecciones, ¿no? La ineficacia gubernamental también un factor que se mantiene aparentemente alto, la parte de la incertidumbre jurídica, el problema fundamental eh que ha tenido el estado de Guanajuato en relación a la inseguridad pública. Eh, problemas de conflictos sociales en este proceso y la parte de los impactos económicos negativos que hemos vino, hemos visto como desagregando muy genéricamente, no? Okay. Ahora de estos de estos diez riesgos eh, políticos para México en 2021, El primero, como hemos venido ya eh, eh, comentando y platicando en el observatorio sobre eh, con expertos relacionados con COVID-19 han coincidido que un aspecto fundamental son las fallas en las estrategias de vacunación con un riesgo muy alto la actitud de carácter desafiante eh, del gobierno en el poder ante el Instituto Nacional Electoral una probabilidad de triunfo electoral de Morena y afiliados y un nacionalismo energético y una contrarrevolución energética. Ahorita precisamente se está en discusión eh, para poner a consideración la ley eléctrica, que prácticamente iría eh, totalmente en contra del Club de París y en contra del cambio climático y una afectación muy fuerte a las energías solares y alternativas el desmantelamiento de los órganos autónomos, eh, también un alto riesgo si se aprueba la reforma de outsourcing, que comentábamos cómo se contrata del municipio para los mineros, también bajos servicios públicos por baja eh, nivel de, digamos, de presupuestación, repunte probable de la reincidencia delictiva, y obviamente tensiones medias con el cambio de Estados Unidos, y el propio desequilibrio en la parte de finanzas públicas. Ok. Ahora, en cuanto a la evolución de los riesgos, ya lo, ya lo habíamos señalado cómo se, se concentraban en cuanto a factor de riesgo. Ahora, eh, en términos, digamos, económicos, cómo va a afectar a México, al Estado y al municipio. Obviamente una inestabilidad política por percepciones del 40% del electorado de Biden. Probable eh, prolongación de la crisis sanitaria COVID-19 hasta 2022. Eh, fracasos multilaterales para atender lo que sería el cambio climático. Un estancamiento económico a nivel mundial prolongado. Todos los ataques cibernéticos que se han dado a gobiernos y a empresas. Eh, obviamente hablando de la deuda, de las finanzas públicas, la crisis tan elevada que tienen los países eh, en proceso de desarrollo, el efecto del cambio climático por sequías e inundaciones y la pérdida de biodiversidad que hemos tenido, eh, teniendo paulatinamente en el tiempo. ¿no? Ahora, el COVID eh, seguirá en 2021. Eh, puede haber riesgos de nuevas oleadas de mutación, puede haber problemas de retraso de vacunación y una deuda acumulada excesiva también por parte de los gobiernos. ¿Qué señalan los organismos financieros internacionales? Recuperación económica global de 5.5 según Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos una reactivación de 5.1 y por efecto de ser el principal socio comercial, una recuperación, digamos, desigual de 4.3%. También el incremento de todas las reservas es histórico en México, bajo el concepto de ayuda a familiares, se ha incrementado y eso ha beneficiado a muchas comunidades en el estado de Guanajuato. Eh, obviamente no habrá eh, grandes proyectos nuevos, una recuperación, eh, digamos, gradual, rezagos continuados en empleo, educación, problema y el tema de inseguridad. Obviamente, eh, aquí vienen eh, las tensiones entre China, digamos, y Rusia, entre China y Estados Unidos, y cómo eh, va a haber una crisis profunda en Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela. Ok. Perfecto. Para que no se aburran. Eh, porque vi varios que se levantaron de sus eh, asientos, eh, trataremos de que hasta aquí concluya con una información muy genérica en el sentido de que va a haber impactos negativos en el empleo, en el consumo, en el turismo, en la minería y quizá la otra actividad de burocracia tanto estatal como universitaria, de alguna manera están manteniendo la parte del consumo. Eh, también eh, me imagino que hicieron inversiones posteriores eh, relacionadas con eh, las telecomunicaciones para el sistema educativo de la Universidad de Guanajuato. Yo con esto, pues bueno, este, les preguntaría a Carlos, a Guillermo, a, a, al Piri, a Paloma Robles, ¿cuál es su percepción de la problemática que nos espera para Guanajuato este año 2021 por un lado y cómo viene la sinergia de los riesgos riesgos políticos que se pueden presentar en este proceso eh, eh, previo a la elección del mes de junio. Abre tu micrófono Piri por favor. El, el, el micrófono está abajo del lado izquierdo. Es que la computadora me anda fallando, ¿eh? Perdón. Que yo le pregunto a Paroma o a Carlos, porque yo sí tengo varias cosas que interpretar de esta espléndida síntesis del doctor No, que nos presentaba Bien, te vieron. Yo veo con un gran pesimismo este 2021. Carlos hoy en la mañana presentó una entrevista de Curcio con Enrique Lamadrid. Si ustedes analizan que la pandemia derrotó a AMLO y a su cuarta transformación y ven las postulaciones de los partidos de oposición que son carroñeras, no presentan ninguna nueva idea, veo muy sinestreado el 2021 y no hablo por tirarme al piso. Es una tragedia porque ponen gente y ya está o muy quemado, puro cartucho quemado, como dice el Universal, o gente que viene simplemente a cobrar. Nadie entra en una, una oferta ante el agotamiento de lo que ha llamado López Obrador el neoliberalismo. Pienso yo que hoy en México y en el estado de Guanajuato y en Guanajuato no hemos tocado todavía a fondo con la gran crisis que está en las puertas lees con tristeza las muertes de muchísima gente en sus casas por el coronavirus o la letalidad que hay en asesinatos si conjugas esos dos elementos y ves la falta de seguridad pública en el estado donde vivimos y ves los candidatos Carlos que hoy presentan para el municipio de Guanajuato de veras que da lástima y te pones en una esquina a llorar. Porque ninguno de los tres reúne los requisitos que hoy demanda la crisis en Guanajuato. Ninguno de los tres no trae incapacidad para dar respuesta a lo que estábamos viviendo. Y con estos datos que el doctor Esparza de la industria minera que viene en un totalmente quiebre y más con las actitudes de la cuarta de que les está imponiendo auditorías, impuestos, etcétera, etcétera, más reduce el fondo del ramo 33. Yo la pregunta que dejo después de este cuadro tan objetivo, pero muy dramático que presentó Esparza, es, ¿qué nos espera Carlos? ¿Qué nos espera Paloma? ¿Qué nos espera? Esa es la pregunta que me hago yo esta mañana. Memo. Yo creo que sí es cierto que los que parecen aspirantes de los partidos no dan la apariencia de que puedan solucionar los problemas. También me pongo a pensar que, el, pues que la democracia, pues el que llegue cualquier ciudadano es una garantía de que hay democracia. Claro, todos quisiéramos que tener eh, como jefe de gobierno o líder de un grupo de políticos, alguien con una visión de Estado, una visión de largo plazo que tenga previsto el crecimiento, los problemas del municipio, etcétera. Pero... También es importante la frescura de, del ciudadano que todos los días ve cómo se desempeña el trabajo, eh, la vida comunitaria, para opinar y dar ciertos eh, lineamientos que puedan ayudar a, a, a Guanajuato a mejorar, ¿no? a, su, a los municipios a mejorar. Entonces, eh, lo dijo porque Últimamente he escuchado hablar mucho de los perfiles, los perfiles, y con este gobierno federal que tenemos, que está, es muy obvio que no cubren casi nadie eh, los perfiles de los puestos que ocupan, eh, son ciudadanos, que, que alguien cree, suponemos que es el presidente de la República, el que cree que ellos pueden. Y lo que importa es que sean leales al presidente y, es decir, que sean dóciles con él y que se apeguen a las políticas de él y él va a, a poder hacer su proyecto de gobierno como, como lo ha anunciado, lo ha estado viviendo de la 4T. Cuatro, cuatro, a nivel municipal, eh, si pensamos eso, pues realmente no importaría que tuvieran el... el el perfil o no, pero que sí necesitamos líderes. Y tampoco se ve este aspecto en los, en los aspirantes a los diferentes partidos, no se ve que la gente tenga un liderazgo reconocido por la comunidad y que eh, ese liderazgo sea fruto del trabajo cotidiano en Guanajuato y el conocimiento de los problemas, etcétera, y que la gente simplemente le reconozca. Entonces, no, no tenemos gentes con perfil, pero tampoco tenemos líderes de <ríe> gentes que hayan hecho por Guanajuato su mejor esfuerzo para ahora encabezar eh, el, el ayuntamiento. No, no, no se ve. Entonces, realmente el panorama sí es eh, muy triste y pues es lo que yo quería de momento comentar. Más adelante volveré a, a, a participar. Y le cedo las palabras a, a mis compañeros. No, no sé si tú quieres reaccionar, eh, Piri. Yo iba más, más, más al fondo, Memo. El tema hoy ya de debate no es la 4T. Para los que pensamos o leemos, o leía, lo que todos tenemos La ignorancia de la sociedad es lo peor que nos puede ser. como Dice Merkel tanto en la educación, pero es más caro la ignorancia. Lo que acaba Javier Esparta, lo elogio, está muy bien hecho el trabajo para mi gusto. Es, que es dramático si lees los números. Es dramático porque hoy te da diciendo que no va a haber dinero para este año. Entonces, yo lo que auné a mi comentario, Guillermo y Grupo pero, entonces, bueno, entonces, los políticos que están poniendo la oposición para un algo que ya se desplomó, porque es innegable que se desplomó AMLO y la cuarta transformación superviven simplemente porque están en el poder es que los políticos, y los partidos de oposición en su gran mayoría presentaron candidatos carroñeros de, de tu cuarta no tienen idea cómo van a enfrentar el problema, no, fíjate que vayan a, a, a ganarle a Morena ese ya no es la narrativa en Guanajuato tenemos tres gentes que el día de hoy con el mayor respeto sin meterme a polémica los que ya aparecen a la vista. El que se quiere elegir, el que aspira a volver a ser presidente y el que va a intentar esparza por segunda o tercera vez. Y tercera vez no sé ser candidato. No reúnen los requisitos de que hoy tiene la ciudad de Guanajuato. El, país. el reto que tiene la ciudad de Guanajuato. No están preparados para enfrentar el reto que tiene esta ciudad hoy, con los datos que presentó el Javier Esparza, espléndidos. La minería, el turismo, no tienen con qué enfrentarlos. ¿Por qué? Porque no se prepararon para, esta, para este cuadro de crisis. Ese es mi punto de vista. Hasta ahí lo dejo, Carlos. Y bueno. Carlos, te leemos. Sí, gracias. Eh, bueno, a ver, eh, déjenme comentar. Eh, yo lo que lo que alcanzo a apreciar de, de esta espléndida eh, puesta en escena de nuestro compañero esparza, pues es son los números fríos, los datos. Eh, este certeros, concretos, de, del diagnóstico y, de las, de, y sobre todo de lo, de, lo, de lo que se ve venir hacia adelante. ¿no? Yo creo que es muy valiosa esta intervención de Esparza, porque, pues, porque nos deja puesta la mesa para, para observar este, esta serie de datos tan, tan duros, tan, eh, tan agresivos en contra de de todos nosotros, eh, por la combinación esencialmente de la crisis sanitaria, la crisis eh, de violencia que vive el Estado y la crisis de gobierno que también vive el Estado. O sea, son tres cri crisis combinadas, ¿no? Entonces, pues sí, la situación, la situación eh, se, ve, se ve muy, muy difícil. Para todos. Creo que Guanajuato capital, pues tiene en principio las mismas, los mismos retos que cualquier otra ciudad. Eh, en este sentido, el reto es la conformación de un buen gobierno para poder solventar medianamente, por lo menos, los, los, los retos que va a haber en los próximos años. Porque esto no es de un año, es de va, va a ser una una consecución de años que este, dos, tres, cuatro, cinco años o más incluso y que con un mal gobierno, pues al contrario, pues nos vamos a ir rezagando, rezagando y rezagando. Con un gobierno mediano, pues ahí nos mantendremos y con un buen gobierno podremos ir reduciendo las fatalidades que parece que nos acarrean esta, esta triple crisis eh, que, que estamos enfrentando. Y digo que hay una crisis de gobierno eh, precisamente por lo que aluden nuestros compañeros. Eh, lo que primero hemos tenido malísimos gobiernos, a partir de Nicéforo, han sido terribles los gobiernos de Guanajuato. O sea, ahí vamos mal. Eh, hoy el segundo peor gobernante de Guanajuato quiere regresar y el peor gobernante que ha tenido Guanajuato quiere seguir. Entonces, pues, el, el, el asunto realmente pinta fatídico para los guanajuatenses. De tal manera que habrá que buscar, pues, la solución que sea este, menos drástica para los guanajuatenses. Este, a mí me gustaría que fuera una solución esencialmente ciudadana. Porque el, los grupos políticos pues aportan muy poco ya. La verdad es que eh, el problema que se está planteando es muy sencillo. Eh, los políticos, prácticamente toda la clase política mexicana, lo que quiere es permanecer en el gobierno. Pero no para gobernar, sino para hacer negocios. Y para hacer negocios porque ya descubrieron desde hace mucho tiempo que el gobierno... Es un gran negocio. Se arriesga muy poco y se obtienen mu muchísimos dividendos para todos ellos. Entonces esto hay que verlo como una tensión entre la ciudadanía y la clase política. Y la clase política va por lo suyo, porque aparte recuerden muy bien que ahora quien preside la planilla, alguna de las planillas eh, derrotadas, automáticamente puede ser este regidor entonces esta reforma eh, guanajuatense pues simplemente lo que hace es que solidifica esta situación de los políticos de todos eh no estoy hablando los del pan o los del pri o los de morena o los del prd todos todos amarraron sus asientos en el poder y van por ello porque saben muy bien que si no ganan, de todas maneras van a estar en el ayuntamiento y lo que les paguen en el ayuntamiento es lo de menos. Lo importante son los negocios que se obtienen a través de negociar sus votos allá dentro del ayuntamiento, y los acuerdos con el alcalde y todos esos tejemanejes que ya no lo sabemos. Entonces, pues ese es el problema. Mientras ellos buscan permanecer en el poder a toda costa, los ciudadanos lo que buscamos es tener un buen gobierno. Entonces, son dos objetivos totalmente disímbolos, porque aparte eh, no, son, no, no, no son combinables, porque no se puede tener un buen gobierno con una serie de depredadores dentro del gobierno. Entonces, sí, realmente la situación pinta mal. Eh, pinta como para que a algunos se le pudiera ocurrir Sería algo así como una inspiración divina de conformar plani una planilla verdaderamente ciudadana con gente, pues gente importante desde el punto de vista del, del, de, de, de, de conciencia cívica, de sentido común para que esté en el ayuntamiento, para que llegue al ayuntamiento y pudiera dentro del ayuntamiento, pues enfrentar a todos... En van a llegar ahí a tratar de seguir haciendo negocios, ¿no? Entonces, este, sí, la situación muy crítica, lo que viene, parece muy complicado y pues hay que, hay que hay que esperar a ver cuáles son las siguientes, las otras propuestas que haya para el municipio, a ver si hay algo que realmente inspire medianamente confianza para los ciudadanos. Eh, esa sería pues, la... La, la aspiración en este momento, o, o bien que los propios partidos políticos más importantes se den cuenta de lo que está sucediendo y de la derrota que pueden tener en, en, en, en este municipio, si no cambian sus posturas, si no cambian sus postulaciones. Pues coincides, este Carlos, con nosotros. El panorama sí es muy triste. Eh, parece ser que la, la la vocación de Guanajuato de ser una ciudad turística como que lo arrastra, se ve muy triste el panorama por ese lado por el turismo, porque ahorita la pandemia nos dice que nos quedemos en casa pero lo que sí se ve yo sí veo una oportunidad para los capitales, los cap capitales la gente que tiene dinero de invertir en Guanajuato en cuestiones que hoy no están funcionando en Guanajuato. Ni parece que fuera su vocación, pero si estamos rodeados de montañas, al menos en la cañada, ahí hay una gran oportunidad de hacer negocios para que la gente venga a Guanajuato, a los cerros, a las montañas, a, esca, a hacer escalada, a hacer turismo ecológico, y no se ve que eso esté sucediendo, ni que lo vean. Eh, ya ha habido en el pasado intentos este, de, de este tipo. Recuerdo que en algún momento a, había... Uh, un, muchas motocicletas esas como triciclos ah, bueno, para que sí, la sí. gente rentara y pudieran este, ir, a, ahorita ir ahorita a, no bien, lo... a los cerros y pero ya no, no, no pasó nada o sea como que no se arriesgan la gente que tiene capital en la, en la capital no se arriesga a crear unas nuevas fuentes de empleo y otra que le den a, a Guanajuato otra posibilidad de sobrevivencia eh, supervivencia eh, con otras actividades que no sean el turismo de museos, de actividades artísticas y culturales, eh, el turismo ecológico, que le llaman así. Yo, yo, veo, yo no veo que haya capitales que lo estén haciendo. Sí sé que sí hay capitales, sí hay, que, sí hay gente, de, poca gente con dinero para poder hacerlo, pero sí la hay. Pero no, lo que no veo es la inacción, como que todos estamos metidos en la inercia de que Guanajuato tiene que ser turístico, si no, no puede ser otra cosa. Y eso limita también a, a, a Guanajuato y también define en gran medida a todos aquellos que aspiran a, a los puestos de elección popular en el gobierno municipal, porque parece ser que el máximo, eh, digamos... Eh, característica que podría ayudar o que pudo ayudar en su momento a ganar la presidencia municipal a Navarro, sea que tiene un hotel y ya por eso entonces ya como tiene un hotel y Guanajuato es turístico, por lo tanto qué bueno que tengamos un presidente. Pero me parece que esa lógica es absurda y ridícula eh, cuando hay otras posibilidades de desarrollo de, de Guanajuato, pero quienes eh, podrían invertir en eso no lo hacen. Entonces, yo, yo sí veo que, observo que hay posibilidades de otro tipo de, de desarrollos para Guanajuato que no se están explorando. A ver, Memo, ahí te voy a contradecir con el mayor respeto. Sí, cómo no. La ciudad de Guanajuato, cuando viene la crisis que le consta esparse lo que decir el números de la minería, lo que lo salva sí. es una calle subterránea que hace un hombre con una gran perspectiva futuro que se llama Juan José Torres Landa. Sí, de ahí salen que estudiantinas, etcétera, etcétera. El segundo paso y consolida al turismo internacional es el, el Festival, internacional Festival Internacional Cervantino. Eso genera, esos dos elementos generan un gran ingreso de inversiones al Estado de Guanajuato. La hotelería crece de una manera desmesurada. Bien, Carlos dijo hace rato que la gente que entró de presidente municipal de la época de Nicéforo para acá, vino a un botín. Mientras se conservó el desarrollo turístico desde cantinas ordenadas en la calle, etcétera, etcétera, etcétera, la ciudad de Guanajuato creció de una manera lógica. Pero te voy a decir también a otra gente que, que abusó del desarrollo turístico. Es Eduardo Nap Y en últimos tiempos pues, ahí vemos hoteles, etcétera, etcétera. Pero, ojo, ¿eh? Para que un inversionista venga a Guanajuato... Tienes que darle seguridad a su inversión. Y si no hay seguridad a su inversión, es terrible. Hoy tenemos mucho mayores cualidades turísticas Guanajuato que San Miguel. Y San Miguel sigue creciendo exponencialmente. ¿Cuál es la razón? Una comunidad seria, sólida, de la mano, que ha buscado la calidad en sus servicios. De ahí que, que para que podamos aspirar a tener turismo ecológico, el que tú me gustes, requieres replantear y hacer una reingeniería de inversión en Guanajuato. Una reingeniería que tenga una seriedad. No robar, como dice Carlos. No hagas proyectos para robarte los terrenos. Es replantear la reingeniería basada en el turismo porque es lo que tenemos hoy en el corto plazo. Si el mercado Hidalgo, ya creo que el muchacho este Loya se va a lanzar de candidato Morena, bueno, no es lo que dice la prensa, pues lo primero que voy a hacer es poner en orden al mercado Hidalgo, convertido ¿cuántos mercados hay en, en España, en Alemania, en México, en la Roma, que los han convertido en mercados gourmets? Pero si no ves esas ideas, por ejemplo, estamos fritos. El grande problema hoy está en que no hay la capacidad de crear una reingeniería. Y el gobierno del estado está en León. El gobierno del estado no es más, lo más importante es León. Y la patria se lo tengo al señor Torres que ha hecho una obra pública impresionante. Salamanca en el olvido. Vea Salamanca que está cerrado todo. Y Celaya, los celayenses defendiéndose solos. Esa es la tragedia hoy que tenemos. Los guanajuatenses en Guanajuato ¿Cómo nos defendemos con el medio turístico que está en ruinas? Lo que dijo Esparza es correctísimo. A mí me encantó los números que dio. Nos enseña una parte muy, muy triste. La minería está muriendo y el turismo también. Que viene Esparza, tú y yo, que somos un par de viejos guanajuatenses, viene el Guanajuato de los años 40. Nomás para fin finalizar mi intervención, en los 40, todos aquí que me están escuchando no me dejarán mentir. Los dueños de casas. Las que veías tú en Plaza de la Paz, etcétera, les pagaban a las gentes para que las habitaran, para que no se cayeran. Estamos muy cerca de eso, se si caen en, en ese tremendismo, porque lo, lo que hoy tenemos es un mercado delincuencial, Memo. Hay subido, ahí están los estudios de salud, el consumo de las tachas en una forma inconcebible. Esto es lo que tenemos que replantear. Por eso al principio de mi alocución dije, qué tristeza de ver los precandidatos o los candidatos que estamos viendo que aspiran a gobernarnos, no tienen la menor idea de políticas públicas y del reto que representa hoy Guanajuato. Hasta ahí mi alocución. Gracias. Pues sí, sí, este... Haces mucho énfasis en la vocación turística de Guanajuato y precisamente mi intervención va en ese sentido de que tenemos que diversificar y encontrar otras maneras para sobrevivencia de Guanajuato que no sea el turismo. Porque además el turismo a nivel mundial tiene un problema. ¿Dónde, dónde están los movimientos? Los países están cerrando su entrada a que la gente venga vacunada, o sea, el, el turismo está en crisis por la pandemia, y no se han encontrado nuevas formas eh, que beneficien al turismo sin presencia física, eso, eso no se ha hecho, o sea, el turismo tiene que evolucionar a partir de la pandemia, porque ya no podrá ser como era, eh, factible y posible que la gente simplemente yo quiero estar mañana en Hungría y pues compro un boleto y me voy. Pues hoy no, hoy ya no se pueden hacer esas cosas. Ni se van a poder hacer en el corto tiempo. En el mediano, quién sabe. En el futuro, no lo, no lo sé. Pero, pero no se exploren nuevas fuertes, nuevas fuentes de eh, ingresos económicos para el municipio y eso lo hace muy como que está amarrado, ¿no? atado de manos. Este, fíjense que yo lo que lo que sí veo es que hay un dato muy importante sobre el turismo eh, que nos lo dio Eduardo Sojo cuando estuvo aquí con nosotros y es que la gente va a dejar de viajar este, a otros países y lo que se va a incrementar es el turismo nacional. ¿Por qué? porque tienen miedo a enfermarse en el extranjero. Eh, con la pandemia, aparte de, las, de, de, de los problemas que empieza a haber ya para viajar, pero que conforme se vayan vacunando, pues se solventando. Pues gente se va a ver precisada a viajar al interior país. Y en este sentido, no hay que olvidar que Guanajuato es la, la, es, es, es la región eh, más visitada después, eh, creo que es la tercera región más visitada del país a nivel nacional fuera del turismo de playa, evidentemente. No sé, compite con Oaxaca, pero otros no se sé, Puebla, en fin. Eh, entonces, este es el momento de aprovechar eso, pero para aprovechar eso se necesitan buenos gobiernos, gobiernos que planteen, Planes serios, planes bien armados con la ciudadanía, eh, que tengan respeto por la gobernanza. Esto quiere decir por aquel proceso donde interviene la ciudadanía para establecer las metas y planificar. Eh, y, y esto no puede ser en el tipo de gobiernos con los, bajo los cuales se ha desempeñado en el caso del municipio de Guanajuato Oeste, que son esencialmente gobiernos botín como dice el PIRI, pues vienen por, vienen por hacer negocios y sobre todo por detentar el poder en la comunidad. O sea, este, estos grupos que están en varios partidos, ¿eh? no me refiero a un partido en, en, espe en específico, fíjense ustedes que son los mismos que vienen desde pues desde tiempos de hemiséforos. Eh, hagan cuentas y verán que son las mismas caras. Bueno, estos personajes detentan el poder adentro de la ciudad y aparte quieren inversión, pues ellos no quieren inversión, ellos, ellos quieren tener a la ciudad y al municipio bajo su custodia para hacer los negocios que ellos puedan hacer. De tal manera que no, de esta forma no se explota la posibilidad de llegada de inversiones, etcétera. Y eso se ve con los permisos, las licencias de funcionamiento, las licencias de construcción, etcétera. Eh, las licencias de servicios como agua. Eh, ¿Por qué les interesa tanto mantener bajo su férula, por ejemplo, el sistema de agua potable? Porque saben que a través del sistema de agua potable y sobre todo de las cartas de posibilidades de servicio, de dotar de servicio, para ciertos negocios, inversiones, etcétera, también tienen el control de todo esto. Y entonces eso es lo que les interesa. ¿Ustedes creen que a alguien que tiene hoteles en Guanajuato le interesa que haya más hoteles en Guanajuato? Y ahora y en este momento, pues claro que no. Ellos, mientras menos burros, más olotes. Ellos no quieren eso. Entonces. El, el, el tema de un buen gobierno pasa por la democracia y sobre todo por democratizar la economía y democratizar la economía quiere decir que cualquiera puede hacer los negocios que hoy solamente ellos pueden hacer. Entonces hay que democratizar la economía y esto significa respeto a la ley que a quien sea se les den los permisos y cumplen con los reglamentos. Hoy por hoy no, se les dan los permisos a los cuates, a los demás, se les ponen grandes trabas para hacer los negocios y aquellos que empiezan a hacer los negocios se los complican, pero en serio. Eh, yo conozco gente de León que ha hecho algunos negocios inmobiliarios en Guanajuato y juran y perjuran que no regresan a Guanajuato después de todas las trabas que les pusieron. Curiosamente, especialmente en el sistema de agua potable, por ejemplo. Entonces, ese es, ese es el asunto. Eh, para que las, la, las ciudades crezcan, para que las comunidades crezcan, para que, se, no sé qué piense en este sentido Javier, pero para que haya mejor distribución de la riqueza, pues lo que se necesita es fomentar la competencia, la competencia entre los jugadores y que la, y la competencia tiene que ser lo más abierta posible, no nada más aquí los de Guanajuato, pues si alguien de otro lugar quiere venir a, hacer, a poner negocios aquí, pues bienvenido, pues es lo que ha pasado en Baja California, en Los Cabos, en, en, en, en, en toda la zona maya, en fin, pues a poco es la gente nativa de ahí la que ha hecho los grandes negocios, pues han llegado de todos lados, Entonces, que eso, y eso pues ha creado la bonanza de esos lugares eso es lo que tenemos que hacer gente, atraer gente con visión fíjense el caso de Querétaro Querétaro desde el, los sismos de México donde mucha gente de México se fue a Querétaro fue la que provocó toda esta expansión y toda esta situación en Querétaro en donde probablemente como la mejor ciudad de México entonces tenemos que Hemos Necesitamos ver afuera y necesitamos poner control los ciudadanos al grupúsculo de políticos corruptos que hasta ahora han gobernado este, esta comunidad. Ese, ese, ese, ese realmente, finalmente, es el reto que tenemos para este 2021 los guanajuatenses de Guanajuato Capital y probablemente los guanajuatenses de todas las demás comunidades es correcto, curiosamente San Miguel Allende, Carlos como bien dices, es el pueblo turístico de Querétaro es absurdo es el pueblo turístico de Querétaro no puede ser Piri, es que a ver, eso nos lo dijo Mariano González Leal cuando estuvo aquí con nosotros, o sea la, las diferentes regiones de Guanajuato curiosamente no responden a Guanajuato, sino a sino a metrópolis externas. El norte responde a San Luis Potosí, el oriente responde a Querétaro, el sur a Morelia, eh, y bueno, León queda, eh, quedan nada más Guanajuato y León, y León tiene una gran vinculación, especialmente con todas las zonas de Los Altos y con Guadalajara. Bueno, ese es, ese es, ese es el asunto. Y en el caso de Querétaro, pues la zona, la zona de, de, de de, de diversión, et, etcétera, pues es San Miguel de Allende. Eh, a ver, los guanajuatenses no hemos sido capaces de construir una buena carretera hacia San Miguel de Allende. De alguna manera, Guanajuato ha parado la posibilidad de tener una carretera de doble carril entre, entre, entre San Miguel de Allende y la 57. ¿Por qué? Porque en el momento en que hagan esto, pum, se lo va a acabar de chupar Querétaro. Es clarísimo el asunto. Entonces, lo que se necesita aquí es equilibrar y tener esa carretera. Esa carretera es importantísima para Guanajuato, porque es la que cierra el cinturón turístico de Guanajuato. Pero así como vamos, vamos a acabar dándole esa potencialidad seguramente a Querétaro. No porque los queretanos quieran conquistar San, San, este San Miguel, ni mucho menos. No, no es eso. Es porque es la economía funcionando. Así, así funciona la economía. Si tienen esas condiciones y esas condiciones geográficas, pues se van a aprovechar por quien pueda aprovecharla. Y hoy por hoy, yo creo que van a ser los capitales de Querétaro, entre otros. A ver, veamos... ¿Qué capitales externos en turismo hay en Guanajuato y qué capitales externos, tú nos lo puedes decir, Piri, hay en San, en, en San Miguel de Allende? Bueno, nomás por un ejemplo, el Rosgood. hay que hacer hincapié en algo la seguridad en Querétaro es impresionante ya viste que a todos los del marro de, de Querétaro y los echaron otra vez para acá para Guanajuato y para Valle de Santiago es un tema, Dolores si y algo en, en, perdón, San Miguel Allende corrieron a todos la delincuencia generalmente. Hay que ir viendo y ve aquí en Guanajuato ya, cuando habías visto esto esparza? Muertos de asesinatos en, en la zona sur. Hay gente encostalados. ya Todos en los días, Todos los, días, ya ¿todo los, los días. días. Hay muertitos en el municipio de Guanajuato. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que hay una inseguridad terrible que ha crecido, pero insistir, el consumo de drogas las tachas famosas hemos perdido el control el ritmo y el timón no estamos eligiendo a un gobernante estamos eligiendo a ver quién trafica menos permisos de corrupción es lo que estamos buscando perdona el asmo ahora este yo eh, puse una referencia relacionada con el número de cuartos que se tiene en la ciudad de Guanajuato. Si vemos, eh, tiene mucho más eh, infraestructura que nuestra competencia, que sería San Miguel de Allende. Si observamos eh, buscando en algún buscador de hoteles eh, por internet, vamos a visualizar que la, las instalaciones son de buen nivel, hay, hay buen equipamiento hotelero. Eh, aquí el problema es que, que si hay un decrecimiento de aproximadamente cincuenta y tantos por ciento, una ocupación del 18 por ciento, eh, ¿cuáles son las ventajas comparativas que tendríamos para reactivación económica? Es decir, una, el, el gobierno eh, municipal y el gobierno estatal en este proceso eh, de stand-by, eh, debe de invertir mucho en calidad en el servicio. Como tú señalabas, este, los que trabajamos constantemente en Rivera Maya o en, este, o en la zona turística eh, de las penínsulas, hay una un, en un análisis comparativo, la calidad en el servicio es des, distinta en un lugar y en otro. Eso es eh, pues sobre ahí eh, está un nicho de mercado que el propio municipio debería estar certificando calidades en el servicio, llevando eh, información de cómo están tus competencias y, y calificando y capacitando a los prestadores de servicios eh, eh, turísticos. Ahora, si visualizas las plataformas de rentas eh, relacionadas con plataformas eh, no sé cómo se llama esta que reservas y es más barata que los hoteles el decrecimiento no ha sido tan amplio y hay un factor el factor precio es decir eh, una habitación en una boutique de Guanajuato es más cara que una habitación de gran turismo en la Ribera Maya es inconcebible aunque son ventajas comparativas y niveles de competencia distintos. Yo creo que ahí, en, en este eh, problema de reactivación, también entrarían mucho los migrantes. O sea, ¿cómo, cómo está haciendo el gobierno del Estado para buscar inversionistas eh, en Estados Unidos, no? Exitosos. Bueno, a ver, este el, el empresario guanajuatense más exitoso en franquicias en Estados Unidos es de Guanajuato. Y después sigue un colombiano. Es decir, hay potencial de inversión. Más sin embargo, el nicho de mercado eh, en cuanto a consumo, fundamentalmente eh, ha venido disminuyendo las escalas de gasto, precisamente por los altos costos, ¿no? Entonces, eh, mi reflexión es a explorar en que eh, las autoridades deben de buscar mecanismos de apoyo significativo en términos de capacitación, de calidad en el servicio y de difusión y promoción y atracción de inversiones, ¿no? Y explorar el nicho de mercado de nuestros inmigrantes, ¿no? Es ya que... le dejo la, la palabra. Sí. Eh... Bueno, yo quiero agradecer la, la, la presentación del tema eh, el día de hoy a, a Javier Esparza la participación de todos este, respecto al gobierno municipal, las posibilidades de crecimiento o no del municipio y recordarles que ya tenemos una hora y que podremos aprovechar esta circunstancia para concluir nuestra parte eh, en vivo en Facebook Live y continuamos eh, fuera del aire y por eso, por ello mismo le doy las gracias a la gente que nos siguió desde las 11 de la mañana y hasta ahorita, o sea, una hora de transmisión de esta sesión. Muchas gracias, buenos días, que tengan buen provecho. Hasta luego.